you. Mm -hmm. Hacemos, todos escogen por uno, escogieron mis creencias y hasta el nombre que ahora uso Luego fui creciendo y la música llamando, la primera vez lo supe que escogió este camino Soy yo, ahora que puedo elegir, sin importarme lo que tú, tú, tú pienses en mí Puse mis letras, en papeles las firmaron El papel fue lo importante y no las letras que quedaron Adquirí el papel de loco y por lo que me tomaron Me tomaron hasta el pelo pero con mis ganas me no acabaron Ahora entiendo mi existir sin importarme lo que tú Para ser yo mismo, para ser distinto, para ser más grande Para estar en tierra, para lanzar el vuelo hacia otra parte ¡Salud el vuelo!